Ahora nos pide como punto número 6, cancelar una contratación. Se pedirá que ingrese el quit del cliente, se listarán todas las pantallas de video que el cliente tiene contratadas, mostrando todos sus campos, y luego ingresar el ID de la pantalla, de la cual quiere cancelar la contratación. Lo mismo, para mí es el ID de la publicación, porque en ningún lado decía que un cliente podría, podría contratar solamente una pantalla. Así que salvando ese error de tipeo, medio que sale el, el cancelar la contratación, es tan difícil como hacer esto, miren. Me copio todo el anterior, le digo que ahora es el caso 6. Hace exactamente lo mismo, solo que al momento de modificar, el campo que modifica es otro. O sea, el campo que termina modificando, cuando haga la baja, va a ser el campo de, de, de is empty, sí, O sea, y ahora dice que... Y luego me sale la idea de la pantalla a la cual se quiere cancelar, cancelar la contratación. Está bien. Sí, el ISMT es el campo que vamos a modificar. Así que, este vamos a, a cambiarlo. Le pongo 14 para que no moleste porque no nos sirve. El 6, ahí exactamente lo mismo. Le pido el quit, le muestro todo, no sé qué. Y termino llegando a, en vez de modificar array, voy a llegar al que se llama baja. De la misma manera, ¿sí? O sea, me tiene que dar el ID de la contratación, no sé qué. Y le voy a decir, bueno, esta contratación da la de baja. Vamos a ver qué tiene la baja estándar, la que ya nos vino hecha. Nos viene el array, el límite, el índice y cambiamos el campo isEmpty. Listo. Acá vamos a cumplir con el punto 6 en tiempo récord. Vamos a guardarlo, compilarlo y probarlo. Vamos a darle play. Perfecto. Vamos a listar las contrataciones que tenemos, ese es el caso 8, esas son las que tenemos. Y ahora vamos a eliminar una contratación, que sería el 6, lo tenemos que incluir en el menú. Nos dice el quit, le voy a decir que quiero este quit y de ese quit quiero eliminar una contratación. O sea que le voy a dar que quiero eliminar la 5 por eliminar alguna. Y ahora tenemos que cambiar el texto. Vamos a volver a imprimir la contratación la contratación 5 dejó de estar. Así que, fantástico, funciona. Nos restaría para que ese punto esté perfecto incluirlo al texto que mostramos aquí. como caso 6, se llama cancelar contratación. Bien, y en el momento en el que interactuamos con el usuario, en vez de pedirle ID de contratación A, cancelar y estaríamos, ¿sí? Fantástico, salió súper fácil. 7, bueno acá empiezan las cosas un poco más entretenidas. Vamos a las primeras consultas, consulta de facturación. Eso lo vamos a tener en el caso 7, así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner el texto de la consulta acá a la vista para poder pensarlo. ¿Cómo la vamos a llamar a la función? Bueno, ¿va a ser de info? Sí. Así que se va a arrancar llamando info-bajo. Guión eh, Bueno, a ver, le podemos poner importe a pagar por cada contratación. Info. Con import. Bien. ¿Qué recibe como parámetro? Bueno, claramente va a recibir el array de contrataciones, la cantidad de contrataciones y de qué quit voy a buscar esas contrataciones. ¿sí? Que eso me vino acá, en ese auxiliar quit. Yo no sé cómo funcionó esto, pero está mal. un Ah, no, porque siempre lo veo. No, no, no, pues me suena a número el quit, claro, pero el, el quit en realidad es un string. Me eh, da un error mío. Bien. Entonces, más o menos voy a desarrollar una función que se parezca a esto, ¿sí? O sea, que le paso la red de contrataciones, la cantidad de contrataciones, y un auxiliar del quit. Y pretendo que me las liste las contrataciones diciéndome el importe de cada contratación. Pero claro, ahora cuando... Si quiero seguir, si pienso un poquito más, y pero el importe, ¿cómo lo calculás? Si en la contratación lo único que tenés son la cantidad de días, y claro, estoy al horno, tengo que acceder al array de pantalla, y en el array de pantallas voy a tener cuánto vale el día de esa pantalla, y recién ahí los voy a poder multiplicar. Así que vuelvo a caer en lo que les decía, en una que es muy parecida a la de arriba, ¿está bien? ¿En qué le tengo que pasar? El array de contrataciones, cantidad de contrataciones, y el quit. O sea, es recontra parecida a la de arriba. Lo que va a cambiar levemente es lo que hace la función. Pero se parece muchísimo. Vamos a desarrollarla. Esa nos quedó, nos quedó en informes. ¿sí? Como se parece muchísimo, es medio prima hermana, me la voy a llevar. Acuérdense que acá falta toda la documentación. Pero bueno, quiero tratar de maximizar el tiempo para poder codear. Vamos a ver qué nombre le había tocado en suerte. A esta la habíamos llamado contrataciones con importe. Vamos a ponerle ese nombre en informes.c. Bien. Y resulta que las, el, el inicio es muy parecido, el recorrido es muy parecido. Me, voy a buscar las que me coinciden con el quit, de que yo estoy buscando. Eso está todo bien. Bien. Y una vez que llegué, hago esto mismo. O sea, ya tengo acceso a las dos, o sea, a lo que sería la información ampliada. Y ahora acá me tengo que fijar qué es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo que imprima toda la información de la contratación, que sería este primer print que yo había hecho, pero que, aparte de la cantidad de días, yo le dé un dato más, que sería el importe. ¿sí? Entonces, voy a imprimir acá importe. Ahora, ¿de dónde sale ese importe? Bueno, ese importe sale de multiplicar. Si quiero me genero un auxiliar, también, modo Disney. Vamos a hacer un float, auxiliar, importe. Vamos a generarlo acá para que quede bien a la vista qué es lo que estoy haciendo. Bueno, el importe sale de multiplicar de la contratación en el índice I, punto días por la pantalla en el índice precio ¿sí? punto precio lo habíamos puesto, no me acuerdo bueno, índice pantalla, no sí, array de pantallas en el índice de pantalla array pantalla en el índice de pantalla, punto precio de ahí sale ¿Cuánto salió esa contratación en particular? ¿Está bien? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Y este auxiliar importe sería el valor que voy a terminar imprimiendo acá. Si quieren esto, lo pueden hacer un poco más. Y para que se vea. una banda de campos. Bien, y después de ID pantalla, yo incorporé uno más, que sería el importe. Vamos. Bien, el importe va a salir del de valor que, de cuánto sale esa pantalla por día y la cantidad de días que en esa contratación hizo el cliente, ¿sí? Ese es el punto 7, consulta de facturación. Vamos a probarlo antes de venderlo, por las dudas, a ver si nos mandamos alguna macana. Eh, tiene razón, está implícita, ¿por qué? Porque no me llevé la firma, vamos a llevar la firma. Hermoso, vamos a darle play. Bueno, la debería haber incorporado al menú, porque ya a esta altura estoy perdido, pero seguro es la 7. Me dice quit, le ponemos a nuestro amigo quit. Y nos da estos números trambóticos. Vamos a ver qué pasó, porque dan raro, pero quizás no dan tan raro. Vamos a ver cuánto le habíamos puesto a una cosa y a la otra. Por lo cual me voy a imprimir para tenerlo a la vista el, las contrataciones, o sea, las pantallas medio que ya tengo todo ahí, lo que me estaría la contratación, lo que me estaría faltando es la lista de pantallas, así que la imprimo, a ver si puedo tener las dos cosas a la vista. Bueno, este sale 12.000 con 22, o sea que tendría que salir 24.000 con 44, pero bueno, esto es el redondeo de los float. Esta pantalla sigue saliendo 12.000, bueno, está redondeando el float, tiene, un, tiene 10 días contratado entonces sale 120.000, ¿Y qué otra me quedó? El ID de pantalla 2. La pantalla 2 vale 22.000 con 22. ,022. Y acá contraté 20 días. Eh, la pantalla 2. Sí. No, la pantalla ID 2, esta. Así que es 44.000 con 22 por 2. Está bien. Bueno, hermoso. Hubiese se queda un poquito más elegante ese informe. Si sí, acá hubiésemos puesto... Punto dos, entonces me hubiese mostrado nada más que dos decimales. ¿Qué nos quedó por hacer? En pantallas, incorporar ese texto. Esto se llamaba consulta facturación. Como caso 7, ¿sí? Y ya voy a incorporar. Caso 8, caso 9 lo tenemos. Ahora vendría el caso 10. Es el próximo que nosotros vamos a desarrollar. Nosotros vamos a poner a trabajar acá adentro ahora. Caso 10. Eh, bien, tenía dos informes adentro, pero iría acá. Y el caso 10 se llama informado. Tengo que listar a todos los clientes. Eh y de cada cliente tengo que mostrar cuáles son las contrataciones. O sea, este, este informe saldría muy, muy, muy, muy fácil si yo tuviese una lista de clientes, pero no la tengo. O sea, yo no tengo una lista de clientes. No, no, estaría buenísimo que esto sea un ejercicio más completo donde haya un array de clientes, entonces yo recorrería el array de clientes y en ese después de en cada cliente que me paro hago algo parecido a lo que hice acá. O sea, en vez de pedirle el quit al fulano, lo que yo hago es recorro mi array y voy llamando a lo mismo que hicimos acá. Pero el problema es que no es tenemos un array de clientes. Así que acá tengo una primera decisión para ver cómo lo resuelvo. Una forma sería fabricarlo a pesar de no tenerlo. O sea, ¿qué pasa si yo me hago una lista... De quits. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si yo me hago una función que me fabrique una lista de quits y me termine devolviendo los quits, pero que aparezcan una sola vez en la lista? ¿Sí? O sea, que como que elimine los repetidos. Si un cliente hizo 160 contrataciones, en la lista de quits tendría que aparecer una sola vez. Es una función que siempre se va a ver afectada por. O sea, yo la voy a tener que llamar cada vez que quiera hacer este informe, porque cada vez que se afecta la, una contratación, o sea, cada vez que se incorpora una contratación, cada vez que se elimina una contratación, esta lista hay que recalcularla, ¿sí? O sea, porque en ese momento puede haber dejado de existir un quit o pasar a existir un quit nuevo. Entonces, es una lista que la tengo que calcular en el mismo momento que voy a eh, utilizarla, ¿está bien? Entonces... Nada, vamos a hablar del informe, si quieren, como, como parte del laburo del informe, vamos a arrancar este informe eh, calculándonos la, la lista de, de clientes. El informe nos pedía cantidad de clientes de contrataciones, bueno, nada, es muy parecido, fíjense que va a ser un informe que también va a tener que acceder en algún momento a los dos campos, así que me voy a arrancar trayendo esta cabecera. Así tengo acceso a las dos entidades y dice que, bueno, nada, acá no me va a pasar el quit, sino que yo voy a ver qué hago. Y este primero entonces me diría, lista, imprimir contrataciones con importe por cliente. ¿Sí? O sea, voy a poner tal cliente, y voy a imprimir todas, tal cliente y voy a imprimir todas. O sea que yo acá medio que tengo que hacer lo mismo que estaba haciendo acá arriba, me, me puedo traer todo, todo esto que está acá está fantástico, pero la diferencia ahora es que el quit no me viene, sino como que yo tendría que en la previa poder generarlo. ¿sí? O sea, antes de meterme a poder hacer esto, yo voy a tener que hacer esto un montón de veces, pero antes voy a tener que tener este quit. O sea, ¿qué quiere decir? que tranquilamente lo que yo podría hacer es aprovechar la función que ya está desarrollada, que es la de arriba, pero llamándola un montón de veces. O sea, voy a hacer que esta llame a esta función, que era la que hacía la impresión con importe, un montonazo de veces. Uno por cada quit. ¿sí? O sea, sé que mi, mi, mi final va a ser... Llamar a esta un montonazo de veces, a esta función, una vez por cada quit que encuentro. El resto de los campos se los voy a pasar tal cual los recibo. Pero voy a tener que agregar en cada llamada que yo le haga a esta, el, un quit que voy a tener que calcular. ¿Está bien? Vamos a trabajar porque si no, no se va a entender. Así que yo acá le voy a poner auxiliar quit. Pónganle... Esa va a ser más o menos, van a ver el final del cuento, es que yo voy a llamar a esa función que ya tengo hecha, una vez por cada cliente que detecte. Ese va a ser más o menos el final del cuento. Pero bueno, ahora lo que nos importa acá es que tendríamos que hacer algo para poder generarnos nuestra lista de clientes. Ese es el primer paso, eso es lo que no tenemos. Entonces, tendríamos que, de alguna manera, generar un array para poder tener a esos clientes, ¿está bien? O sea, para poder cargar esos clientes. En ese caso, como el cliente es un dato de tipo string, yo en realidad lo único que necesito es generarme de campos de tipo string, parecidos a los que ya tengo como para el quit, eso ya lo teníamos, o sea, un quit nuestro era, yo voy a hacer acá lista, quits, ¿sí? O quit. Yo sabía que un quit mío ocupaba quit, length, ¿sí? Esto era un quit. Eh, y yo ahora lo que tengo que hacer con eso es hacer un array de quit. ¿Cuántos puedo tener? Y bueno, no sé, puedo tener tantos como clientes. Eh, así que esto debería tener el mismo límite. A ver, pasa que parece que el límite de clientes... No, no, si no, me equivoco. ¿Cómo? Ah, no, no, no, nada. Sí, okay, sería como esto, o sea, sería como cantidad de contrataciones, pero bueno, o sea, digo... Si hay mil contrataciones y en cada contratación tengo un cliente distinto, bueno, ese sería el peor de los casos, ¿está bien? O sea, que haya mil clientes distintos. Entonces, por la duda, a este auxiliar le ponemos mil eh, y ya sabemos que no, no puede haber más que eso. O sea, ese sería el peor de los casos. Tengo las mil contrataciones ocupadas y en cada contratación la contrató un quit distinto. ¿Se entiende? O sea, no hay más. Se acabó. Entonces... Teniendo esto, ¿qué voy a hacer? Ahora tengo que, de alguna manera, empezar a recorrer. ¿Qué voy a recorrer? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a recorrer el array de contrataciones. Bien, vamos a recorrer con un for desde... Vamos a hacernos una, un, un índice. Voy a recorrer desde que esto vale cero. Mientras que... Esto es menor a límite de contrataciones. Y voy a incrementar en cada pasada la I. Bien. Y acá viene la magia. ¿Cómo sería la magia? La magia sería así. Yo sé que en cada posición I... Punto. Acá voy a tener un quit, ¿verdad? Que sería el quit de esa contratación. Bueno, yo necesitaría acá, para decidir si lo agrego o no lo agrego a mi lista, saber si está o no está. ¿Sí? O sea, yo, tengo que tener, yo voy a tener una lista de quits que voy a tener que de alguna manera inicializar en vacío. Eso ahora lo hacemos acá. Yo voy a hacer todo en esta función, medio desprolijo. Ustedes después lo pueden separar en un par de funciones. Pero lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar esa lista como para que no tenga ninguna porquería. La voy a, la voy a inicializar. Voy a decir que mientras que esto sea menor a 1000, ese 1000 lo podremos ir poniendo... Hacer acá un. cantidad de clientes. ¿Podría tener como referencia el primer eh, quit que encuentre y, e ir comparándolos con los demás? Eh, va, va, va, más o menos por ahí, pero no es el primero, es todo, o sea, porque el primero puede ser igual al segundo y distinto del tercero. O sea, a cada uno lo vamos a tener que comparar con los que ya están en la lista. Y si no está en la lista, agregarlo. Esa sería como la mecánica, ¿está bien? De armar un... Eh, de, de, de quedarnos con los distintos. Ok. Un poquito va por ahí. Esto sirve para... O sea, esto es una solución en general. Se usa, no, no es que es solo para este caso. Siempre que quieras... Tenés una lista y la querés reducir a los no repetidos, bueno, una buena estrategia es... Agarro el primero. Como es el primero, no está repetido. Listo, lo agrego a la lista. Y a partir de ahí, antes de agregarlo a la lista, voy a llamar a una función que me va a decir... Si ese elemento que tengo, el nuevo, ya está en la lista. Si me dice que ya está en la lista, no lo agrego. Si me dice que no está en la lista, lo agrego. Y ahí, nada más. Iterativamente hago eso y logré quedarme con los no repetidos. Pero vamos a hacerlo. Como es la primera vez, vamos a codearlo. Entonces, voy a hacer cantidad, clientes. Y acá vamos a poner que la i se incremente. Bien. Perdón, una consulta, ¿cómo es? Estamos haciendo una lista de quits, tenemos que poner la cantidad de todos los quits que vamos a tener, y al lado también, eh, que pusimos quickland length, sería eh, el espacio que ocupa cada uno de los quits. Claro, ¿te acordás? mira creo que lo explicó Ernesto cuando explicamos esto. Vos tenés, cuando declarabas un array de char, de strings, vos primero te tenés que preocupar por el, el array. Yo voy a tener dos, por ejemplo, yo acá tenía dos. Y después por, en cada posición del array, cuántos caracteres querés tener. Bueno, eso es lo que tengo que hacer acá abajo. Ah, listo, listo. Bien. O sea, el, bien. la primera dimensión dice que voy a tener mil o cantidad de clientes. Y la, y la segunda dimensión dice que esto es un string de quit length. O sea, nada, esto termina siendo un array de quits. O de textos, ¿sí? Quit. Y lo que voy a hacer ahora, como no es una entidad que es... Sería, o sea, ustedes tranquilamente, como, dice, como dijo Marina, podrían solucionar esto creándose la entidad cliente. Entonces, ¿qué, ¿qué harían a la entidad cliente? Le pondrían el campo quit y el campo id y el campo isempty. ¿sí? Y harían esto, este filtrado que yo voy a hacer, lo harían contra la entidad cliente. Yo lo voy a mantener lo más simple posible, ya que el único dato que tengo del cliente es el quit, bueno, hago un array de strings. Pero ¿qué pasa? Cada string de este array puede estar... Con, eh, ¿Cómo se llama? Con cualquier basura adentro. Entonces lo que me voy a asegurar es que lo voy a inicializar todo en vacío. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es recorrerlo. ¿Se acuerdan que teníamos un STR? Copy, NCPI. Y voy a copiar adentro de cada uno de estos un vacío. De esta manera me aseguro ¿verdad? Quitlem. me aseguro de que está todo el array de entrada en vacío. Ahí lo inicialicé. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a recorrer el array de contrataciones. Y cada vez que me enfrento a un quit, como es en este caso, ¿sí? voy a llamar a una función que me diga si lo tengo o no lo tengo en mi lista. O sea, si yo encuentro un quit, si es el primero, puedo no llamar a nadie. ¿Por qué? Porque sé que es el primero, no está, listo. Pero a partir de ahí, de todos los demás que me voy encontrando, tengo que desconfiar. ¿Por qué? Porque puede ser que ya estén en la lista. Entonces, antes de agregarlos, tendría que verificar si ese quit está o no está. ¿Se entiende? O sea, tengo que comparar el quit que acabo de encontrar contra lo que está en la lista. Y solamente en el caso de que no esté en la lista, en ese caso lo agrego. Eso me va a generar un problema ahora, miren. Yo sé que quiero comparar a este quit contra todas las posiciones de la lista. O sea, que yo me voy incrementando la posición dentro del array de contrataciones, y ¿qué tengo que hacer ahora? Recorrer el array de quits. ¿Sí? O sea, tengo que hacer esto, así que ya voy a necesitar otra. Esto lo pueden hacer en una función, pero por las dudas, como para que se vea bien la mecánica, lo voy a hacer acá. Después lo llevamos. Voy a recorrer ahora con la J. ¿Qué cosa? Las distintas posiciones de mi lista de quits. Y voy a ir preguntando si lo que acabo de encontrar, que es este, este es el que quiero comparar contra todos, lo que quiero saber es, a través de un STR-CMP, si, no está, si está o no está en la otra, STR-N-CMP, entonces voy a comparar este quit versus el que está en la lista de quit en la posición J. Bueno, y acá lo mismo, tengo que usar el quitLem. Si esto es igual igual a cero, quiere decir que está. ¿Sí? Entonces, si está, lo que voy a hacer es forzar una nueva iteración del for. Una nueva iteración del for haría que, si lo encuentra, itera de nuevo. O sea, a ver, no, vamos a hacer una cosa. Si lo encuentra, eh, yo necesito romper este for, porque no tengo nada para hacer, ¿está bien? O sea, si este for terminó encontrando el quit, no me voy a arreglar tampoco así, voy a tener que hacer un flag. Vamos a hacer un flag. Si lo encuentro, voy a hacer que el flag existe quit se ponga en uno, ¿sí? Ahora la, la creamos, la bandera. O sea, que quiere decir que existe el quit. Y voy a hacer un break. Entonces, ese quit, como lo encontré, acá abajo lo que voy a preguntar es, si el flag existe, uy, cualquier cosa, existe, lo escribí todo mal. Ahí. Ahí. Si existe quit, es igual o igual a cero, quiere decir que llegué hasta acá y ese quit no estaba en la lista. Entonces acá ahora vemos cómo lo tengo que agregar. ¿Sí? Vamos a crear el flag. Si no existe, lo agrego y sigo, pego otra vuelta. O sea, ¿qué quiere decir? Que agarro otro elemento de la raíz de contrataciones. Y de nuevo, recorro todo el array de quits y me fijo a ver si existe. ¿Qué me va a ir pasando? En la medida que yo lo vaya agregando, voy a tener que irlo a, ir agregando el próximo en otra posición. O sea, que yo podría ir llevando como la cuenta de esa posición para que sea más fácil, para no tener que volver a iterar hasta que encuentre una posición libre. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer acá, me voy a generar... Un índice. O a ver, un índice quit libra. De entrada va a ser el cero. Entonces, yo lo que voy a hacer es, cada vez que agrego un quit, llegué hasta acá. Voy a acceder a mi lista. Lista quit. ¿En qué posición? En índice quit libre. Y le voy a copiar adentro el quit que acabo de encontrar. El quit con strncmp. Voy a copiar el quit que acabo de encontrar que claramente no tenía. A mi lista. E incremento el lugar de quit libre. Entonces ya voy a ir hasta la próxima posición. Este, como me va a llevar la cuenta de cuántos elementos tengo, de entrada tengo 0, después tengo uno, después tengo dos, quizás sería más inteligente utilizar eso. ¿Sí? Acá, preguntando si es menor o igual, sería como un límite más inteligente para que esto sea un poquito más eficiente. O sea, para que yo recorra la lista de quits solamente hasta el que ocupe. El que lo ve de esa manera le va a quedar como más elegante el código, y si no, bueno, acá podría estar como siempre recorriendo toda la lista. Total, el string compare, va a comparar contra los mil cada vuelta, y solamente les va a dar verdadero en el momento que exista, ¿está bien? Pero si no... Eh, me parece que de la otra manera sería un poquito más eficiente, porque si la lista de entrada no tiene elementos, no tiene ningún sentido hacer esta comparación. Si la lista tiene un elemento, y bueno, no tiene, no tiene ningún sentido recorrer las otras 999 posiciones. ¿sí? Así que, eh, si de esta manera lo entienden, bien, lo dejan de esta manera, y si no, lo que pueden hacer es aprovechar ya, nos aprovechamos de esto, que nos va indicando hasta qué posición tiene sentido llegar. Entonces, la primera vez va a decir cero, ni siquiera va a entrar. Entonces, lo que nosotros nos vamos a asegurar que si esto no entró acá, nosotros acá en cada vuelta deberíamos poner el flag en uno. Si no entro acá, voy en la primera vamos a analizar la primera pasada. Me paro en la primera posición de la red de contrataciones. Hay un quit. Como yo no tengo cargado nada en la lista de clientes, este valor el que me indica cuál es el próximo quit libre, ¿cuánto vale? Cero. Entonces se va a preguntar que mientras que j sea menor a cero, bueno, no, mientras que j sea menor a cero, no va nunca a hacer esto y ya va a agregar directamente al primer quit. ¿Qué va a hacer? Cuando lo agrega a este índice, lo va a incrementar en 1. Entonces, cuando en la próxima vuelta se va a poner esto en uno, y sí va a preguntar, al preguntar esto, le va a dar, una vez le va a dar verdadero, que es cuando j vale 0. Y acaba a comparar al que acaba de encontrar con el que está en la posición cero, que es el único que existe. Si es distinto, no va a entrar acá. Y si es igual, ¿sí? va a entrar acá, entonces no lo va a volver a agregar a la lista. Es más intrincado contarlo que hacerlo esto. Eh, deberían como tratar de, de, de probarlo y elaborarlo. Básicamente lo que estamos haciendo, o sea, la, es más fácil explicar la mecánica simple. ¿Sí? Y obviamente, si lo haríamos de esta manera, pierde sentido inicializar el array. Es algo que no se suele hacer, ¿está bien? Es más lógico trabajarlo de esta manera. Este bloque de código, básicamente lo que les permite es obtener los distintos de una lista. Y obtener los distintos de una lista implica elegir a uno y compararlos con los que ya tengo en la lista. Y si ya está, no lo agrego de nuevo. ¿sí? O sea, yo tengo una lista virgen, al primero lo agrego. Y después, antes de agregar al segundo, pregunto si ya está. Si ya está, no lo agrego. Y, si, y así sucesivamente. O sea, siempre voy preguntando, antes de agregar un elemento, si ya lo tengo. ¿Está bien? Esta, esta, esta lógica sirve para hacer un montón de cosas. O sea, siempre que queremos contar distintos, la, es, es una buena manera de resolverlo. ¿sí? O sea, uno elige, va, va tomándolos en orden y va preguntando si ya lo tiene. Y si ya lo tiene, listo, no lo toma de nuevo. O sea, con esto podrían resolver un contar palabras, por ejemplo, o un contar lo que sea. O sea, ustedes se van enfrentando a distintas palabras que tienen adentro de un archivo, y bueno, cada vez que tienen una palabra, preguntan si esa palabra la tienen o no en su lista de palabras. Si no la tienen, la agregan. Y así van, van progresando, y al final les quedó una lista con todas las palabras que aparecieron, que aparecen en el texto, pero una vez cada palabra. ¿Sí? y ahí pueden saber cuántas palabras distintas fueron necesarias para formar ese texto que habían leído de, del archivo bueno, supongo que a esta altura debería haber preguntas sí, antes. hay preguntas en el chat Dale. Sí, eh, yo, te hago, yo te hago una Dale. pregunta el flag existe o sea, el flag existe quit o sea, ese, o sea, ese no tendría que estar en cero al principio y no en uno para que, para que al estar en sí, cero sí, sí, sí, sí, sí, sí cero, me equivoqué yo, acá ahí está si, sí, el flag existe, arranca en cero porque no yo arranco presuponiendo que no existe y después si recorriendo me doy cuenta que ya lo tengo en la lista, acá lo cambio de valor ¿sí? una consulta Mauricio Diga. si no existe y entra o sea, si existe y en el flag que lo iguala a cero yo ahí lo tengo que comparar o lo tengo que copiar. Estoy metiéndome en el último if después de los for. No, no, sí. Yo, CMP. yo quise poner CPI, claro. puse hueviego. Sea, sí, claro. sí, sí, claro. sí, me equivoqué sí. yo. STR CPI, no CMP. También es el string copy, no el string compare, obvio. Si no lo tenías, lo querés copiar. O sea. Esa es un poco la lógica. La lógica recorre una lista donde está todo. Perfecto. Esa es esta lista, la lista de contrataciones. Buenísimo. Ahí están todos los quits. ¿Están repetidos? Sí. Agarro el primero. Ese ya me lo guardo, porque como es el primero, no lo tengo. A partir de ahí le tengo que desconfiar a todos, porque cualquiera de los otros que me aparecen, ya lo puedo tener en mi lista. ¿Está bien? Entonces, lo que yo me aseguro de esta manera, que acá abajo ya debería estar con una lista de clientes ahora, si yo encare semejante despelote ni me tiro todavía a hacer esto espero, y acá aunque, me voy a hacer, aunque sea un for que me permita recorrer de nuevo la lista de, de quit que acabo de generar ¿está bien? E imprimirlos por pantalla, para ver si los tengo o no los tengo, si estoy errándole, ¿está bien? siempre que me, pido, me pongo a pensar un algoritmo como este que es la primera vez que lo hago eh, bueno, no la hago tan de taquito, o sea, me, me, me freno un segundo y me hago un print acá. Digo, bueno, che, ya voy a, voy a recorrer, esto me sigue sirviendo, voy desde cero hasta el quit libre, perfecto, y me hago un print acá, para ver qué onda, porque capaz que no está bien lo que hice hasta acá. Entonces me voy a hacer un printf y voy a poner, no sé, cliente, Y acá voy a imprimir el quit, por ciento es A ver si logré o no armarme mi lista de clientes. Vamos a tener un salto de línea. Omega no, contra barra N. Y acá voy a imprimir lista de quit. Porque capaz que ya a esta altura hice cualquier cosa. Entonces tengo que volver y corregir antes de seguir avanzando. Porque si yo empiezo a concatenar algo que hice mal con otra cosa que hice mal... Y no llegamos a ningún lado. Entonces, listo, vamos a hacer funcionar esta parte. Imprimir contrataciones, seguramente no la tengo acá. La incorporo. Bien. Perfecto. Y ahora la voy a utilizar es muy parecida a la de arriba, solo que no recibe los quits, así que la podemos implementar relativamente rápido. Sería nuestra opción 10. Acá vamos a usar nuestro caso 10. Vamos a hacer un break. Y acá es muy parecida a esta, solo que no le voy a pasar el quit, porque no le pido nada en este... ¡Uy! Control-Z, Control-Z. No le pido nada al cliente, así que esta sería como la forma de llamarla, ¿sí? Vamos a guardar, vamos a compilar, ya ahí capaz que tenemos alguna macana. No, no tenemos macanas hasta ahí. ¿Me escuchan bien, no? Porque me da un poco de miedo, capaz que estoy hablando y se me cortó sí. internet. Ah, sí, perfecto, sí. perfecto, perfecto. Bien, entonces, 10, informar. Wow, qué cansada cualquiera! ¿eh? De entrada, eh, bastante bien, eh, de entrada. Pero después la bardía. Eh. no sé, siguió imprimiéndome la lista hasta el infinito y más allá. Pero bueno, parece como que me la generó bien de entrada. Vamos a ver qué onda. Alguna macana nos mandamos. Oh, un informe. Ok, cantidad, quit. Bueno, obviamente no los no inicializamos. Índice quit libre, hasta ahí fue, eh, así que algo acá está mal. Cualquier función que nosotros hagamos tiene que tener en consideración siempre, siempre al campo ISEMTI. Y nosotros medio que lo venimos pasando un poquito por arriba esa consideración, ¿está bien? O sea... Siempre que hagamos algo, nosotros tenemos que estarnos preguntando si esa posición tiene algo razonable. Esto que les acabo de decir es válido para las otras funciones que escribimos de informe, porque hasta ahora no nos molestó eso, pero por, no nos molestó por qué, porque las que imprimen están filtrando. Pero como nosotros acá imprimimos sin ningún tipo de filtro, imprimimos una lista, ¿qué pasó? Acá estuvimos haciendo comparaciones con cosas que no tendríamos que haber comparado. Yo acá estuve comparando quit de cosas que quizás están empty, y entonces agregué basura a mi array, ¿está bien? Entonces lo primero que yo tengo que hacer acá es preguntar si este array de contrataciones, ¿está bien? Si es empty, o sea, si el is empty está en verdadero, o sea, si es igual, igual a uno, o sea que no tengo que preguntar, Nada, no tengo para poner igual, igual a 1. Si se da esta condición, ¿qué tengo que hacer yo? Y forzar un continue, porque en esta vuelta del for no tengo que hacer nada. ¿Está bien? O sea, si yo me acabo de encontrar con que el empty es verdadero, nada, que vaya de nuevo acá al for, que no siga girando. O sea, que, que se salte toda esta parte. Entonces le meto un continue, ¿para qué? Para que si el empty es 1, otra vez venga y, y pegue la, otra, la próxima vuelta del for. Ese lo descarte. ¿Está bien? Eso, eso fue una macana que seguramente nos mandamos en otras partes, pero como las funciones de imprimir eh, nos, en, algún, en algún lado nos filtró algo, acá no, pero ¿por qué esta no nos salió mal? Bueno, habría que buscar por qué no nos fue peor en este caso. Acá también nos podríamos haber mandado flor de macana. Eh, bien, acá es lo mismo, miren, si yo me doy cuenta que esa contratación eh, está empty, tengo que pasarme de largo, no tengo que imprimir, está bien, no tengo nada que hacer. Acá lo mismo, las pantallas, si yo me doy cuenta que esa pantalla está empty, en esa pasada del for no tengo nada que hacer, o sea... Si estoy en, este, en, el, en la red de contrataciones y me doy cuenta que esa posición está empty, nada para hacer, no, tengo que seguir. ¿Está bien? Una pavada, pero importante. O se podría poner en un mismo if que cumplan las dos condiciones. Sí, nada, lo pongo ahí para que quede claro. O sea, exactamente, claro, sí, obvia, eh, No, pará. Porque este hace que vuelvas, eh, o sea, que no, no, no le des bola el... Eh, a lo que está acá abajo, no lo puedes poner en el mismo if. Podrías poner el mismo if, pero tendrías que cambiar esto, o sea, lo que dice el compañero es lo siguiente, si lo querés poner en el mismo if, lo que tendrías que hacer es preguntar si esto ¿sí? es igual igual a cero, y se da la comparación. Esa sería la forma de ponerlo en el mismo if. que Lo dejo hecho de las dos, el que engancha una va con una, el que engancha la otra va con otra, pero ojo de no hacerlo, ¿por qué? Porque justo acá tuve un poco de suerte... Y no se me llenó de basura, y acá sí vi que se me llenó de basura. Entonces ahí me avivé y lo resolví. Que es como suelen pasar estas cosas si uno no está del todo atento. ¿Está bien? Eh, pero bueno, por suerte lo pudimos corregir. Ernesto se va a reír un rato. Igualmente, alguna macana más nos estamos mandando. Traca, traca, traca. Sí, esto sigue imprimiendo hasta el infinito y más allá. Los dos que encuentra está bien, pero el límite se me va... A ver qué macana me mandé. Ok, yo acá recorro y me doy cuenta que existe. Y si no existe lo agrego. Entonces yo le agrego esto acá. Estoy llegando acá abajo a la conclusión de que tengo que agregarlo. Claro pero entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, yo tengo que solamente agregarlo, o sea, directamente no tiene sentido, acá es el problema, miren, lo que no tiene sentido directamente es el for de afuera, no el de adentro, o sea, si yo me paro en una contratación, y esa contratación está vacía, esa vuelta del for es la que no tiene sentido, o sea, para qué voy a, voy a seguir si... Esa contratación está vacía. No tiene sentido que lo compare con el resto de la array. ¿Se entiende? O sea, acá me paré en una contratación. Si esa contratación está vacía, no tengo nada para hacer. Tengo que forzar otra vuelta, otra vuelta del for, para que se pare en otra contratación, ¿sí? Hasta que en algún momento haya una contratación no vacía. Bueno, de esa contratación no vacía es de la que yo voy a extraer un quit del cliente. O sea, o lo escribo así, o quizás una forma un poco más amigable de escribirlo, sería de la siguiente manera. Me pregunto, como dijo el compañero arriba, capaz que quede un poquito más claro, me pregunto si esa posición licenti es igual o igual a cero. Quiere decir que no está vacío. Y en el caso de que no esté vacío, pongo en juego toda esta mecánica. ¿Sí? Entonces, si no está vacía esa posición, bueno, ok, ahí empiezo a recorrer y a comparar, a ver si lo tengo o no lo tengo en la lista, y a determinar si me conviene o no agregarlo. Pero solamente lo voy a hacer con las posiciones de contrataciones que no estén vacías. ¿Está bien? algunos diría que sí, por lo menos, que sea...? Sí, sí, no, sí, sí, se sintió. ¿Los otros bueno. no te quedaron adentro del FOR? ¿Cómo? Los otros no sé, pues fui un poco rápido, pero vamos de nuevo. No, porque acá ves que directamente... Eh, Estoy, o sea, estoy al nivel que tengo que estar, o sea, yo acá estoy recorriendo las contrataciones y al toque puse esto. ¿Está bien? No pasa nada, está bien. Y acá también estoy recorriendo las contrataciones y al toque en el if puse esto. No, no, no, en estos está bien, pero en este le re mal. Está bien, así que, como, de, como debe quedar, es así. Solamente debo analizarlo si no está empty. Bueno, nada, ahí funcionó. Entonces, ahí acabo de lograr mi lista de clientes. Entonces, si ahora tengo mi lista de clientes, mi lista única de lo que sea, o sea, esta mecánica, así como ustedes ahora con las funciones de ordenamiento pueden aplicarla para lo que se les ocurre, bueno, estas también las pueden aplicar para lo que se les ocurre. O sea, esta es una manera de reducir ¿sí? a cualquier campo a que sea único. Y después ven qué hacen con eso. O sea, yo qué sé, Quieren, quieren hacer que, no sé, tienen un montón de nombres de clientes y quieren, decir, quieren saber cuántos nombres distintos de clientes tienen. Bueno, también con esto podrían reducir la, los nombres a que sean únicos y quedarse una vez con cada nombre o cosas por el estilo. Siempre que quieran reducir una lista a una lista sin duplicados, esto está bastante, bastante bueno. Bien, bueno, ahí quedó esto. Entonces quiere decir que acá ya pude imprimir a todos los clientes. Bueno, copado. Entonces ahora sí me puedo robar la función anterior. Si alguno dejó algo en el horno, yo le diría que vayan verificándolo o algo, porque se nos está yendo la hora y se nos va a ir un cachito más, para los que le interese. Ahí les paso el formulario, le les voy a borrar las preguntas al formulario, vamos a dejar nada más para que pasen lista, así no les hago perder demasiado tiempo. Pero bueno, básicamente acá lo que nos faltó ahora es esta situación, que es la de imprimir, por lo menos para completar este informe. Y acá le tenemos que pasar cada quit de los que nosotros queríamos imprimir. Bueno, nosotros ahora cada quit lo vamos a tener en nuestra lista de quit en las posiciones, bueno, J, que son las que voy a ir recorriendo en este, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver ahora qué onda. Podría darle un poquito más de gracia acá, por ejemplo, print yo podría poner un saltito de línea no sé el sí Acá pongo el quit Ya quería poner dos saltos de línea, si se nota. Bien, vamos a ver qué onda. Fíjense que todas estas pruebas que hicimos, lo que hubiesen sido si hubiese tenido que a mano estar cargando los datos. Una locura, o sea, no hubiese terminado nunca. ¿Sí? Bueno, fíjense ahí, el cliente con quit 1, 2, 3, 4, me muestra toda la data lo de 1, 2, 3, 4, y el cliente con quit 222 me muestra toda la data de el 222. ¿Está bien? Ahí estaríamos cumpliendo con, del punto 10, el 1. A ver, yo ya acá tengo una lista de clientes, ¿sí? Entonces, lo que estaría bueno tener quizás es una función a la que yo le pueda pasar un quit y me diga eh, cuánto tiene facturado. O sea, que, que me calcule ese quit cuánta guita me debe. ¿Se entiende? Eh, porque después voy a tener que ver quién es el, import, el cliente con el importe más alto facturado pero todo, para poder encontrar ese, ese máximo, estaría bueno tener una función previa que me pueda calcular si yo le digo, che mirá decime el, el quit tanto y que me responda cuánta guita me debe ese quit sería una función muy muy parecida a estas que veníamos haciendo entonces me la voy a robar en vez de imprimir, esta se llamaría info, calcular, eh, vamos a ponerle deuda, cliente. Y más o menos recibimos los mismos parámetros. O sea, vamos a necesitar los dos arrays, vamos a necesitar también el quit de ese cliente. ¿Y cómo se calcula la deuda del cliente? Y bueno, algo medio parecido a lo que allá habíamos hecho, o sea, nosotros de cada uno ya calculábamos el precio bueno, la única diferencia es que en vez de hacer un print y, y esa zanata, lo que tengo que hacer acá es ir acumulando ese valor ¿sí? o sea, yo podría hacer que esta función reciba un parámetro más que sea un float eh, deuda, no sé y lo que vamos a ir haciendo, en auxiliar deuda, bueno, cada vez que calculamos en vez de auxiliar importe, lo que vamos a hacer es auxiliar deuda y vamos a guardar en auxiliar deuda lo que auxiliar deuda tiene más lo que acabamos de calcular en ese momento. Por las dudas lo vamos a poner ahí entre paréntesis que las reglas de la matemática jueguen a nuestro favor. ¿Eh? En auxiliar deuda vamos a ir poniendo lo que ya tenía, o sea que lo vamos a inicializar en cero, este auxiliar de importe dejó de tener sentido, lo que ya tenía la deuda, más lo que acabo de calcular en ese momento. ¿sí? Entonces de esa manera me fabriqué rápidamente en un pase de magia, robándome una función que ya tenía, algo que es capaz de calcularme cuánto me debe un cliente. ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, la puedo usar. Voy a tener que llevar la firma al H. Y se usa muy parecida a la que yo ya estaba, a las que estoy utilizando. Info calcular de deuda cliente. Lo único que me quería quedar era con el nombre. Se va a usar muy parecida a esta. Eh, solo que adicionalmente le tengo que pasar dónde me va a acumular esa deuda. O sea que le voy a tener que pasar alguna variable. Auxiliar deuda. Y también podríamos hacer un for acá. Podría ser el mismo, puede ser otro. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, el cliente tal no debe tanto, aunque sea para llegar hasta ahí. Y después ustedes, si quieren, se terminan esto haciéndose el máximo. Bien. Buenísimo. Entonces, eh, acá vamos a decir el cliente tal. Debe por ciento F. Vamos a poner el punto 2 para que no sea un asco. Y acá vamos a imprimir aux. Auxiliar, auxiliar deuda. Todavía no la declaré. O oh, sí, no me acuerdo. ¿La declaré? No. Auxiliar sí, deuda. Bueno. Están ahí todavía, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? ¿Están vivos? Sí, por acá sí. Bueno, buenísimo. Eh. Copular alguien cliente. De... A ver, espera. ¿No la llevé acá? O ¿Se ve que no? Sí. Vamos a ver qué le cambiamos. Bien, eh, esperen que me perdí. A ver qué gana me mandé. Calcular deuda cliente. ¿Dónde nos quedó acá? Calcular deuda cliente. Informes, ah, ya sé que me está faltando eh, informes, no de incluir informes .h, como está usando una función. De ella misma, ahí está. Tiene que incluir el 8. Ok, bueno, Implicit Declaration no está más. Ok, vamos de nuevo, Play, Informes. Ah, muy lindo, no nos deben nada los clientes. ¿Qué pasó? ¿La usé mal? No, no guardamos, hicimos bien el cálculo seguramente, y no lo estamos guardando para devolverlo, porque nunca hicimos nada con eso, así que está faltando esto, está faltando acceder a deuda, una vez que está todo bien, que ya hice todo lo que tenía que hacer, tengo que acceder a cada deuda y guardarle lo que calculé. Y esto de estar cargando siempre el retorno en Ford tampoco tiene demasiado sentido. Lo voy a cargar acá hecho, Buenísimo. Vamos a ver ahora que sale. Perfecto. Informar. Bueno, dice que este nos debe 70, 704.000. Eh, 220, 440. Ahí tenemos 660. Sí, es creíble, y este dice que nos debe 9.84, acá tenemos 9.60, 70.84, un éxito. Bueno, ahí tenemos los dos datos, no es lo que pide el examen, el examen dice cuál es el más alto, o sea que yo ahora todavía me faltaría para que esto sea un éxito poder de alguna manera establecer eh, cuál es el máximo, ¿sí? O sea que yo tendría que poder, de alguna manera, ir guardando el máximo de deuda. ¿Cómo sería eso? Nada, para que les quede nada más, disculpen el horario, eh, yo podría guardar en un float, que lo llamo deuda máxima, y podría guardar un... Eh, Int, que sería ID, cliente, deuda máxima. Bien, entonces, con estas dos variables, lo que haría es un jueguito de máximos, como los que ya ustedes conocen. ¿sí? Entonces podría agarrar de entrada y decir que, bueno, deuda máxima. Podría ser la deuda que tiene mi cliente. Eh, o sea, la mecánica acá adentro sería que este info calcular deuda, yo la llamo y tengo que preguntar si... De, uy si deuda máxima difiere o no de la que me acaba de devolver. ¿sí? O sea, si se da esta situación de que el auxiliar deuda es mayor a deuda máxima, yo acá acabo de encontrar una nueva deuda máxima. En ese momento, ¿qué tengo que hacer? Tengo que guardar la deuda máxima, y el ID de ese cliente que tiene la deuda máxima las dos cosas se llama cliente me lo copié porque sabía que me iba a olvidar se llama auxiliar ID cliente máximo y el ID del cliente máximo bueno, no el ID podría guardar el índice que es más fácil, y me guardo acá el J. Entonces esto ya me quedaría fuera del for, y ya no estaría imprimiendo a esto, sino que diría el cliente con deuda es, imprimo el quit, el quit saldría de lista desde quit, índice cliente con deuda máxima, y el deuda máxima sería el valor que ese cliente me debe. Y solo me queda por saldar de entrada cuánto vale deuda máxima, que es este valor que, que se, va, se va a estar comparando. Entonces lo que yo podría hacer es preguntar si I vale cero, que era un truco que hacíamos para no tener que hacer un flag más, o sea, si es la primera vez, lo que voy a hacer es... Si es la primera vez, solo si es la primera vez, vamos a hacerlo acá abajo. Si vale cero, directamente, lo acepto como deuda máxima. O sea... Que yo voy a hacer un, una carga en deuda máxima si se da esta situación o también si I vale cero. Entonces lo puedo escribir acá. Si I es igual a, igual a cero o se da esta situación, acepto que eso que acabo de ingresar es una deuda máxima. Bien, esto conviene pensarlo de esta manera. Bien, y esto, acá me faltó un cero, y este lo cambié de valor, lo cambié de nombre. ¿Me están escuchando, no? Eh, sí, se escucha. Pero, bien, esta porquería que nos quedó acá, nos quedó mal. Igual después, nada, les va a quedar el video de esto, y lo van a poder rever las veces que lo consideren necesario. Eh, bien. Bueno, ahí tenemos, listo, resuelto el examen. El cliente con deuda, con más deuda es este. Ahí tenemos los dos arriba que nos permiten, nos permiten corroborar esa situación.